Sintrón es el, el único anticoagulante oral que disponíamos desde hace 50 años. Es un buen medicamento en el sentido que es eficaz, pero tiene muchos inconvenientes. Es, es muy variable su efecto de un enfermo a otro, necesita controles periódicos para ajustar la dosis, y estos son los grandes inconvenientes que tiene, Yo, porque su efecto no es predecible. Esto ha hecho que se han investigado nuevos anticoagulantes que tienen como ventajas principales frente al cistrón, es que damos una cantidad fija y sabemos qué efecto que hacen y por lo tanto no necesitan de controles periódicos para monitorizar el efecto y ajustar la dosis. Se han hecho, yo recuerdo, cuatro estudios en fase 3, que son la última fase de desarrollo, Creo que recordar con un total de 27.000 enfermos en total que han tomado estos nuevos medicamentos comparado con el Sintrón, o con fármacos parecidos. Y lo que han demostrado estos estudios es que la eficacia es parecida a la del Sintrón, pero lo que se caracteriza, la gran ventaja, aparte de la conveniencia de la comodidad, es que tienen menos riesgos de hemorragias. El efecto secundario más, más importante son las hemorragias. Y, como ya he mencionado antes, son, son mucho y mucho menores. Las, las hemorragias mayores son, se reducen a la mitad que con respecto al sintron Las interacciones con fármacos las tienen, pero son infinitamente inferiores que las interacciones que tiene el sintron Y por lo demás no hay otros efectos adversos más importantes. Estos anticoagulantes han tenido la mala suerte de salir en una época de una crisis económica que supone unas restricciones económicas tremendas. y Entonces, el único motivo de la restricción impuesta por la Administración para no financiar estos fármacos es, en cierta medida, restricciones de tipo económico, porque el precio del fármaco es superior al del sintron Pero, en el caso concreto de la enfermedad trombólica venosa de la trombosis, en que un gran porcentaje de enfermos siguen un tratamiento durante tres meses solo, esto hay estudios de la agencia inglesa en National Health Service que el tratamiento de tres meses con estos fármacos es más barato, más barato, no es que sea coste eficaz, es más barato que el tratamiento de tres meses con heparina seguido de Sintron.